Despierto y con sed suficiente, un ser masculino que nunca negó su feminidad. Caminaba seguro de hallar su destino, quería beber de la fuente de la vida. Sucedió un generoso chorro de cristalina verdad. Fluyó saciando su anhelo, mas su necesidad parecía no tener fin. Pues hablaba en nombre de multitud. En el sendero de la plenitud su vista se posó en una babosa que portaba conocimientos. Captó al instante aquello que es vulnerable y comprendió la esencia de lo inmortal. En las copas de los árboles nacieron rayos de luz que no conocían límite alguno. Entonces Lo lo supo si sí, debía hacerse escultor y con palabras llevar Mensajes a los niños y desde la cima de la montaña hablar a todos los seres vivos con humildad. Por fin el abrazo que susurra confortables sinfonías. Esta Listo para entregarse como puente al infinito, Jesús. Canal hacia lo eterno. El barquero que ayuda a traspasar los ríos del sufrimiento. Oh, oh, oh. Cuantos allí se encontraban sonrieron de agradecimiento batiendo sus almas al viento Así se convirtió, así se convirtió en Despertador de almas, despertador de almas Ingeniero de su propia alma, ingeniero de su propia alma Yo fui testigo yo lo fui, testigo de mí.